Hoy Ricardo Anaya es un perseguido político, hoy Cabeza de Vaca es un perseguido político y hoy son ellos, mañana pueden ser otros, mañana podemos ser nosotros. Nada ganamos luchando por separado para caer vencidos juntos. Yo ya hago una convocatoria de cierre de filas para con nuestros amigos de partido. Si atacan a Ricardo, nos atacan a todos. Si atacan a Cabeza de Vaca, nos atacan a todos. ¿Por qué los atacan? Porque levantaron la mano para hacer. Y hoy se los digo, Acción Nacional requiere muchos. Y yo ya hablé con varios de los aquí presentes. Acción Nacional requiere cartas rumbo a la presidencia de la República. Le dije a Diego Sinué, a Cabeza de Vaca, a Pancho Domínguez, al que quiera, nombre. Acción Nacional tiene con qué jugar.